Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y yo creo en vos. ¿Y vos? ¿Crees en vos mismo, vos misma, vos misma? <ríe> Espero que sí. Bueno, te cuento que en esta oportunidad te traigo dos acciones para mejorar tu autoestima. ¿Y por qué? Básicamente porque para alcanzar tus sueños, para hacerlos realidad, para concretar tus metas, para poder fluir e ir por todo lo que te apasiona, todo lo que amas, todo lo que te permite ser quien sos, es necesario tener una autoestima de hierro. ¿Qué quiero decir? Que eh, hay que forjarla y que a veces no nos damos cuenta de que accionamos poco en favor de la misma, ¿no? Entonces eh, van a ir dos acciones... Y vamos a empezar hoy por la acción número uno, que tiene que ver con realizar afirmaciones positivas. Sí. Pero no son solo palabras. Hay que realizar las afirmaciones positivas para empezar a cambiar y a dirigir tu lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje crea realidades. Muchas veces no somos conscientes y ya traemos un bagaje en las palabras y en, y en estructuras de frases que no son buenas ni son precisamente positivas para esforzarnos, para ir confiados eh, con nuestras acciones, eh, ponernos a pruebas, tener distintas experiencias y llegar a los objetivos que pretendemos llegar entonces, eh, comenzar hilvanando frases en positivo, afirmando, o sea, yo voy a lograr esto, o sea, lo estoy haciendo realidad, eh, por ejemplo, ¿no? Esa es una frase muy simple, pero eh, pasa por, eh, no sé, yo creo en lo que soy, yo creo en lo que hago, yo estoy convencida, yo estoy... Eh, con todas las pilas, toda la energía, eh, en eso que, que me nace a hacer. Si te detenés en el vocabulario y en cómo habla la mayoría de nuestros entornos, y el furcio siempre a mi lado, no me deja, yo soy la sombra. Pero bueno, si te detenés, te decía, en el vocabulario eh, y el lenguaje de los entornos, vas a ver que en gran parte es bastante nocivo, bastante negativo, bastante agresivo y no nos damos cuenta y vamos incorporando frases, latiguillos eh, como que, no sé, eh, como que las cosas nunca van a cambiar o como, como que no, no vas a poder llegar o no, eso lo hacen simplemente algunos o, y eso va haciendo daño a tu autoestima lo mismo si te dicen, no, mejor dedicarte a otra cosa porque vos no servís, o no, que, no sé, que te va a dar bolilla esa persona, en fin, ese tipo de cosas. Te pongo ejemplos pequeños y, y simples, primero para que te rías y segundo para, para que lo entiendas, pero esas cosas que, que pasan así como... Eh, sin sentido tienen mucho sentido y es, pueden o oh, hacer tu autoestima, de, hacer de tu autoestima mejor, dicho una fortaleza o oh, impresionarla. Entonces eh, mucho cuidado con lo que decís, pero sobre todo con lo que te decís a vos misma, a vos misma, vos mismo, porque de alguna forma estás creando un tipo de realidad. Sí. Así que lo que te puedo decir es que enfócate en las afirmaciones positivas. Las cosas las podés hacer, las vas a hacer y, y crees en lo que haces. Eh, para resumir, te digo esto, pero empezá a hacer el ejercicio de día a día, a fijarte qué tipo de palabras, de fraseos, de, de cosas eh, dicen tus entornos y qué tipo de frases empezás a repetir vos, tipo de oraciones que, que no son positivas. Haz el ejercicio y cuando lo hagas y te des cuenta, ya cambialas. Transmutalas porque estás creando tu realidad. Tan simple como eso. Así que, acción número uno para mejorar tu autoestima, tener afirmaciones positivas. Te quiero mucho, nos vemos en la próxima.